Hola a todos, hoy voy a hablaros del periodo de adaptación. Ya estamos en agosto, eh, dentro de nada, cuando queramos darnos cuenta, eh, comienza septiembre y muchos pequeñajos pues, van a tener que ir al cole por primera vez, ya bien sea a una escuela infantil de 0 a 3 añitos o ya bien sea a un centro de educación infantil de 3 a 6 años como para cursar el segundo ciclo de educación infantil. ¿Qué pasa? Eh, pues que cuando un bebé o un niño accede a la escuela eh, por primera vez, se produce una separación entre su figura de apego padre-madre o cuidador y, y el niño y eso produce un, un espacio, un intervalo de tiempo en el cual eh, va a sufrir una serie de consecuencias positivas o negativas. Todo va a depender de cómo como tanto papás, como docente, como niño, lo pueda, lo pueda llevar y pueda eh, eh, bueno, vivirlo. ¿no? Si el niño es menor de ocho meses, aproximadamente, digamos que no tiene todavía esa... Um, no tiene esa falta de apego, ¿no? por decirlo de alguna manera, aunque es verdad que el niño va a echar de menos a su figura de apego, eh, no va a tener tantos problemas para adaptarse a la escuela infantil como un niño que ya tiene ocho meses o incluso es más mayor. ¿vale? Tampoco es lo mismo un niño que ya ha asistido a un jardín de infancia o a un centro de educación infantil que un niño que comienza una escolarización a los tres añitos que no ha tenido normas, porque en casa, claro, no se han seguido, no ha tenido una socialización mm, demasiado amplia o, bueno, pues no ha tenido contacto directamente con, con una escuela infantil. Eh, como os decía, el proceso puede ser tanto positivo como negativo. Eh, bueno, el caso de que, de que sea positivo, pues siempre sí, es evidente, ¿no? Un niño que va feliz a la escuela, pues no suele tener ningún tipo de, de problemas o no suele, no suele tener ningún tipo de consecuencias. Pero claro, en el caso de que sea negativo, el, el pequeño puede tener sentimientos de miedo y abandono ante su figura de apego. Y esto dentro del, del centro escolar y fuera del centro escolar pues podría manifestar mmm, procesos como un, un descontrol de esfínteres de nuevo, un trastorno digestivo, pues que tuviera fiebre, regresiones eh, o, o metas de desarrollo, que se suelen llamar cuando de repente un niño eh, consigue un hito de desarrollo y de repente vuelve para atrás, ¿no? como cuando nace un hermano que normalmente pues les cuesta controlar esfínteres otra vez pues eso se llama beta de desarrollo. Entonces, eh, estos niños que tienen su periodo adaptación, pues que no nos extrañe que efectivamente puedan tener algún tipo de beta de desarrollo y eh, manifiesten esa angustia que tienen dentro del centro educativo en casa. ¿Cómo podemos superar este periodo de adaptación? Bueno, lo primero que hay que decir es que todo es normal. El periodo de adaptación irá, se superará en función del ritmo de cada niño. Porque cada niño es diferente, cada niño tiene, ha tenido una vida específica, una serie de, de hábitos, una serie de socializaciones y una serie de vivencias totalmente diferentes de otro. Entonces, normalmente dura un mínimo de 15 días. ¿vale? Eh, lo que se suele hacer, eh, lo que tienen muy claro los, los docentes es que es algo que tiene que superar el niño por sí mismo. Es decir, nosotros como padres no podemos, no podemos hacerlo por él y los docentes tampoco lo pueden hacer. Lo que sí que podemos hacer es ayudar. La clave está en eh, mucha paciencia, eh, mucho control emocional, no ponernos a llorar en la puerta del colegio, eh, darle esa seguridad de que, el, de que el centro educativo es un sitio divertido, que va a conocer a la gente, que va a pasárselo bien y que va a aprender. Y bueno, pues que tengamos una relación como padres con, con los maestros del, de los niños, eh, bueno, basada en la confianza, que es lo mínimo que deberíamos de tener. También durante el periodo de adaptación se va a ver, los maestros sobre todo, van a ver el, el, el grado de madurez que tienen los pequeños, ¿vale? Porque algunos van a estar eh, notando mucho ese cambio y otros, en cambio, pues, pues lo van a superar rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, simplemente tiempo y paciencia, que es lo que, lo que toca, ¿vale? Cada niño es un mundo, como os decía, y cada uno tiene un grado de madurez específico y hay que ir adaptándose a ese tipo de, bueno, de, de, de desarrollo. Hablamos continuamente de los niños, ¿no? ¿Cómo va a vivir mi niño este periodo de adaptación? ¿Cómo um, lo va a pasar mal o va a pasar bien? Pero, ¿qué pasa con los padres? Los padres también tenemos un periodo de adaptación a la escuela. Los padres nos tenemos que, que regir por unas rutinas nuevas que antes no teníamos. Los padres muchas veces vamos muy inseguros porque no conocemos la dinámica del centro escolar, no conocemos qué va a hacer el niño. Si todavía va a un centro de educación infantil, a un jardín de infancia, todavía tenemos más comunicación con el maestro, pues a través de agendas, de diarios, de, de ir a recogerle a la puerta del aula o inclusive en algunos casos poder entrar dentro del aula y hablar continuamente con el docente, pero en, en el caso de la escuela infantil, de tres años para arriba, eso se acabó y ya no hay opción, el, el maestro te va a decir en la puerta si, si tu niño ha pasado el día bien, si lo ha pasado mal y si se está adaptando bien o mal, pero no te va a decir qué hace dentro del aula. Normalmente, ¿vale? Normalmente no, no va a ocurrir eso. Entonces, también es un cambio importante desde, desde el niño que pasa o el padre que, que deja, traspasa su niño de, del centro de jardín de infancia a la escuela formal. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer los padres? Bueno, pues como muchos lo viven y lo hemos vivido muchas veces ¿no? eh, con bastante intensidad, lo ideal sería, lo que os decía, mantener una buena relación de confianza con el maestro, preguntarle todo lo que, todas las dudas que tengas eh, y bueno, sobre todo estar lo más tranquilos posible y no darle al niño la sensación de que estamos agobiados o de que estamos asustados. ¿vale? Cuantos más tranquilos estemos, mucho mejor lo va a llevar nuestro pequeño. Por un lado el docente va a intentar adaptarse siempre al ritmo de cada niño ¿vale? Los docentes están muy acostumbrados ya a trabajar con diferentes ritmos Con lo cual el docente ya esto lo lleva muy interiorizado Su dinámica es muy básica y además siempre es la misma Con lo cual los niños enseguida se van a adaptar a las rutinas de, de la propia escuela El docente siempre va a, a, a establecer unas dinámicas en el aula Que van a ser siempre las mismas, ¿no? lo que llamamos los hábitos entonces, al repetirse continuamente, el niño llegará un momento en que los interiorice y estará siempre seguro de lo que viene eh, a continuación, de lo que sea que estén haciendo. Entonces, eso les va a dar primero mucha seguridad para estar tranquilos en el aula, porque ellos saben que, bueno, pues que primero eh, entran en el aula, se hacen el saludo, la asamblea, luego trabajan un poco, luego salen al patio, luego, yo qué sé, se van a comer, de comer se echan la siesta, de la siesta trabajan otro poquito y luego ya vienen los papás, los recogen y despedida. Entonces siempre, siempre, siempre, aunque las actividades varíen, siempre es la misma dinámica, con lo cual no hay ninguna pérdida. Una vez que ellos han hecho la siesta, se levantan, si es el caso, y se van a casar porque sus padres vienen a por ellos, ¿no? Entonces, esa es la única, esa es la, la, la mejor opción que tienen siempre en, tanto en la en escuela infantil como en, como en la escuela formal, ¿vale? Eh, luego, el docente siempre se va a intentar poner en el lugar del niño porque el docente es muy consciente de que los tuyos están pasándolo mal. Entonces, bueno, se va a adaptar a esos ritmos, les va a dar mucho afecto, mucho apoyo afectivo, le, va a intentar ser todo lo empático que pueda con ese niño o con esa niña eh, va a intentar tranquilizarlo, va a utilizar, bueno, va, va a intentar que las familias eh, colaboren también eh, pues para que todo este proceso sea mucho más rápido. Otra clave del periodo de adaptación y que esto suele hacerlo, eh, o sea, lo decide el centro educativo es eh, decidir si la entrada de los niños de primer año va a ser eh, completamente en grupo o va a ser escalonada, es decir, si el primer día de clase van a ir los 20 niños que vayan a asistir al aula o si van a hacer, por ejemplo, la primera semana 10 niños y la segunda semana o otros 10 niños o si va a ser día sí y día no. Bueno, esto cada centro lo adapta a las necesidades o a lo que ellos consideren en base a su experiencia. ¿vale? No todos los centros lo, lo realizan igual y tampoco es lo mismo el jardín de infancia o el centro de educación infantil de primera del primer ciclo que, que la escuela formal cuando los peques empiezan ya con tres años. Entonces, eso dependerá del centro y eso es cuestión de informarse siempre eh, pues antes del centro. Cuantos menos alumnos haya a la hora de empezar el periodo de adaptación, mucho más fácil es para el maestro y para el niño. Y cuantos más alumnos hay, pues a veces es más complicado y dura más tiempo. Pero bueno, finalmente todos los niños pasan el periodo de adaptación, todos los niños se adaptan bien, todos los niños terminan yendo contentos a la escuela. Y bueno, pues es, es una fase más que tienen que superar y una fase más que tienen que, que, que pasar porque forma parte de su crecimiento. ¿Cómo es la dinámica del aula eh, en, un, en un centro de, de educación infantil? Bueno, eh, normalmente el primer mes de cursos, es decir, en el mes de septiembre, los, los docentes no suelen dar contenidos. Lo que suelen hacer son actividades muy dinámicas, juegos, canciones, eh, juegos en grupo, eh, bailes, eh, bueno, todas aquellas dinámicas que permitan eh, que, el, que el niño esté siempre, eh, que esté... Eh, a gusto en clase, que se divierta, que se suelte, que rompa el hielo, que se socialice, que coja esa confianza, se acostumbre a las rutinas, pero lo que es eh, formación, formación de contenidos educativos de un de la escuela no, no suelen dar, ¿vale? Eh, en la etapa de de tres a seis años eh, que suelen que es más rígida entre comillas que la la educación infantil de 0 a 3 pues eh, sí que van a dar contenidos más adelante, pero se lo toman el primer mes con mucha calma precisamente para favorecer esa adaptación. Esto normalmente se suele hacer siempre en el periodo de tres a 4 años, pero bueno, eh, como la educación infantil tiene sus peculiaridades y además no es obligatoria, pues muchos centros también lo suelen hacer eh, durante el segundo ciclo de educación infantil sin, sin problemas, ¿vale? ¿Cómo suele comunicarse el centro con las familias? ¿O cuál es la dinámica que normalmente cuando tú matriculas a tu hijo en un centro de educación formal, y yo ya voy a hablar a partir de aquí de niveles de 3 a 6 años, eh, pues lo que suele hacerse normalmente, además de la matrícula, es tener una primera reunión antes de, de comenzar el curso escolar con el tutor. Entonces los padres suelen ir al, al aula o bueno, donde se reúnan, conocen al, al tutor de, del niño. ¿Quién les explicará pues, cómo es toda la dinámica del, del aula? Pues yo qué sé, los maquetes que van a hacer, cómo funciona, qué hacen en la asamblea, eh, eh, yo qué sé, eh, qué tipo de contenidos van a dar, eh, si, por ejemplo, trabajan por proyectos, pues cuál es el proyecto que van a, van a realizar ese año. Eh, no lo sé. Bueno, pues esas típicas cosas, los horarios de entrada y de salida, eh, si va a haber excursiones, fuera del centro, si no las va a ver, bueno, pues toda esa dinámica más funcional y estructural que, que podamos tener dentro del aula. Eh, en algunos casos hablarán de objetivos educativos, en otros no, y bueno, pues eso dependerá de cada centro. Entonces, una vez que a, a, los papis hemos tenido esa entrevista, los niños empiezan normalmente el colegio, tienen algunos centros, establecen un periodo de adaptación pues, más corto, por ejemplo, de cuatro horas eh, la primera semana otros entran directamente y no hacen periodo de adaptación, eh, otros usan, hacen dos días de adaptación, bueno, pues eso va dependiendo igual que, que en otras ocasiones pues del, del centro y de la normativa del centro que ellos tengan. Entonces, una vez que el niño ha empezado a tener su, su rutina, eh, normalmente, bueno, ya en la primera reunión, normalmente el tutor suele eh, hacer un cuestionario o bien mantiene una entrevista individual con cada padre, o bien les hace rellenar un cuestionario a cada uno de ellos, eh, indicando cosas que el maestro necesita eh, saber, por ejemplo, alergias alimentarias, eh, si tiene algún tipo de trastorno de desarrollo, eh, si tiene alguna enfermedad, eh, yo qué sé, eh, eh, no sé, no, no se me ocurren más ahora mismo. Eh, bueno, teléfonos de contacto, evidentemente, eh, personas que puedan venir a buscarle, Cosas importantes que necesitamos decir de, de los niños, eh, si por ejemplo socializa bien, si socializa mal, si, le ha, si ha aprendido ya alguna letra la, eh, anteriormente, yo que sé, imagínate que han aprendido alguna vocal o algún número. Bueno, pues, pues todo eso normalmente eso es personalizado por cada tutor o por cada centro y cada uno eh, nos entregará ese cuestionario para, para rellenarlo. Eh, una vez que el curso ha comenzado. Pues nada, simplemente las clases siguen su curso, disponemos de tutorías eh, normalmente en cada trimestre o cuando es necesario. Mientras el, el, curso, mientras el, el, el tiempo va pasando, pues eh, eh, podemos optar a las tutorías trimestrales o anuales. Eh, normalmente se establece al menos una tutoría anual. Y, bueno, pues eh, dependerá, imagino, también de cada centro, pero vamos, por ejemplo, en el mío puedo tener tantas tutorías como considere oportuno, ¿no? Es aconsejable dejar pasar el primer mes, el mes de septiembre, para que la tutora pueda observar a, a nuestro pequeño y, bueno, pues tener algo que contarnos. No vamos a pedir una tutoría el día siguiente de empezar porque no va a tener información ni nos va a poder decir nada eh, relevante. Y, bueno, pues es aconsejable dejar pasar el primer mes pues para que ella pueda, o él, el tutor, pueda, pues comenzarnos un poquito cómo lo ve, si ha superado su periodo de adaptación, si no lo ha hecho, y bueno, pues que, cuáles son las líneas de actuación. ¿Vale? Eh, durante todo el curso también se van a establecer una serie de comunicados, ya bien sean a través de plataformas educativas, ya bien sea el típico eh, comunicado dentro de la mochila del peque, o, bueno, pues según tenga el canal de comunicación establecido cada centro escolar. Y bueno, durante las recogidas, como decíamos antes, cuando tú vas a recoger al, al pequeñajo, cuando salen del cole, pues evidentemente tú tienes un cara a cara con el tutor que te va diciendo si ha comido bien, si ha tenido un buen día, si ha tenido un mal día, pues las cosas básicas que tú también, eh, ya bueno, lo, lo básico, sabes, si se ha relacionado, si ha tenido algún problema con algún niño, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Vale. Eh, otro de los problemas que suelen preocupar a los padres, o al menos a mí me preocupaba, era eh, cómo se establecía la dinámica ya dentro del aula en un día normal, ¿vale? Porque muchos padres vienen de la, del centro de educación infantil de 0 a 3 añitos sabiendo lo que ha hecho tu hijo todos los días, qué? si lo ha comido todo, si ha dormido siesta, si ha manchado el pañal, eh, qué actividades han hecho, incluso muchos centros te mandan fotos si lo tienes solicitado o no. Y llegas a la escuela infantil de 3 a 6 años y no te dicen nada. Básicamente, pues eso, si ha comido o no ha comido, lo dejas en el comedor y poca cosa más, ¿vale? Pero no sabes si han aprendido la letra A, si han aprendido el número 3 o si han estado jugando en el patio. Porque eso no suele eh, decirse. También por un, por un motivo de plena autonomía de los, o sea, de, de dar esa autonomía a los niños y motivarles para que también te hablen, te cuenten un poquito lo que han hecho durante el día. Pero claro, un niño de tres años que todavía si alguno ha cumplido tres años y ha empezado al colegio con algo más de tres añitos, todavía puede ser que te hable de forma fluida, pero otros niños no te van a hablar porque algunos cumplen los tres años en diciembre, con lo cual su lenguaje va a ser muy pobre todavía o no te va a saber o simplemente no se acuerda, ¿vale? Porque al final del día es muy claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace una dinámica escolar dentro de un centro de, de, de educación de, de tres a seis años? Bueno. Normalmente en la entrada eh, se les suele sentar en una alfombra eh, en círculo para que se vean todos la cara y se establece lo que es la, la asamblea. En la asamblea eh, ellos están sentados en el suelo, se suelen cantar, se dan los buenos días, eh, suelen cantar unas canciones de bienvenida, de... El, el hola, ¿cómo estás? Eh, buenos días, suelen registrar cómo está el tiempo, mira por la ventana a ver qué, cómo está el día hoy, le pasan el día de la semana, si es lunes, si es martes, y luego también pasan lista, normalmente ponen fotos de los peques, ¿no? Y, y encargan a uno de los niños, pues que diga quién falta, ¿no? Y, y entonces suelen tener como una cartulina en la zona de la asamblea con las fotos de todos los niños y van quitando quienes falta o al revés van poniendo quienes falta. ¿vale? Bueno, eso depende de cada maestro, lo suele hacer. Y luego, pues en la asamblea eh, también se cuentan pues, lo que han hecho durante el día anterior, o sea, si es si un lunes que han hecho el fin de semana o si han tenido vacaciones, pues que han hecho después de las vacaciones. Y bueno, pues es un momento de, de eso, de comunicación continua y se aprovecha al menos un poquitín más avanzado el curso, a eh, repasar conceptos que ya han ido aprendiendo. Por ejemplo, eh, se repasan los números del 1 al 10, eh, estoy hablando de tres años, eh, se repasan los días de la semana, eh, se repasan los colores, bueno, los conceptos que vayan aprendiendo eh, durante ese tiempo de la asamblea. El tiempo de la asamblea es variable, puede ser desde media hora hasta una hora, bueno, depende, ¿no? Pero bueno, es básicamente el momento de repaso, de bienvenida, de socialización, y, y, bueno, de estar todos juntos en grupo. Una vez que eso está hecho, bueno, pues normalmente suelen pasar al trabajo en el aula. Ya bien sea con juegos educativos, ya bien sean dinámicas de grupo, ya bien sea, yo que sé, realización de fichas, eh, ver vídeos, bueno, lo que mercado docente tenga programado. Eh, a veces esto se hace después del patio, otras veces se hace antes del patio y, bueno, pues es un poco dependiendo de cómo esté el, el horario organizado. Eh, en, en el colegio de, de mis hijas, básicamente, eh, lo que se suele hacer es aprovechar el momento que más cansados están para hacer esas fichas de los libros educativos, pues lo que se sabe, la grafomotricidad o el contar o esas fichas que ya digamos, a nivel de movimiento no queremos ya que se muevan mucho, pero sí que ejerciten un poquito y repasen. Entonces, como las fichas realmente es algo muy rápido y que no suele llevarles mucho tiempo, se aprovecha ese tiempo para poder... Eh, bueno, pues eh, realizar ese tipo de trabajo que también es importante. Una vez que ya han terminado lo que es el, el momento escolar, pues pasarían al comedor quienes se quedaran o a casa quienes se vayan y si luego hay colegio por la tarde pues tendrían su horario también, los centros que lo tengan y los que no, pues, pues nada, listo. Entonces, básicamente la, la dinámica es esa. El pre se considera superado cuando el niño ya participa en las actividades del aula, tiene una relación emocional con su docente eh, buena y relajada y, eh, y se relaciona correctamente también con el resto de niños, de una manera afectiva, de una manera divertida y, bueno, pues eh, digamos que acude a la escuela eh, contento. Eh, normalmente, los niños lo que suelen hacer es traspasar la figura de apego del hogar al, al propio aula y esa figura de apego suele ser el, el docente. El tutor, normalmente es el tutor, ¿vale? Entonces, es otra manera de que el niño tenga otra figurita de apego en la que él se va a sentir seguro eh, y que en el caso de que tuviera algún problema, algún tipo de miedo, algún tipo de, yo qué sé, que un compañero haya escogido con un compañero o lo que fuera, eh, el propio docente será el que le calme, el que le le tranquilice, el que haga su refuerzo emocional y, bueno, todos esos beneficios que tienen las, las figuras de apego. Si queréis saber algo más de las figuras de apego, pues me lo dejáis en, en comentarios, aunque ya tengo un post hecho de, de este tema, pero lo podríamos hablar eh, mejor si queréis en un vídeo. Y, bueno, pues esto es todo lo que os quería contar sobre el periodo de adaptación. Mm, si os gusta este formato, decírmelo para poder hacer más y... Y bueno, pues eh, no sé, dejadme ahí qué os parece, cómo lo llevan vuestros hijos, si os ha servido, si os ha sido útil y todas esas cosas. Venga, un abrazo. chao